Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a este programa de Rob Explorers, que tenemos aquí este jueves, día de estreno, ya sabéis que los jueves en todas las tiendas suele llega a juego y concretamente hoy en PlayStation VR 2 tenemos The Dark Picture Sweepback VR, que ha salido hoy, o hace, bueno, por todas las diferencias horarias de las regiones, pues salió anoche en algunos sitios. ¿Qué tal? Muy buena, Gaby, ¿cómo andamos? ya ves que estoy listo con el visor de Playstation VR 2 para jugar hoy a Switchback VR y a Before Your Eyes o que salió la semana pasada dos juegos de Playstation VR 2 de estos de la ventana de lanzamiento muy diferentes entre sí Muy diferentes. efectivamente, son los dos últimos lanzamientos que han llegado a Playstation VR 2 y vamos a empezar precisamente con, con el Before Your Eyes el más original, realmente ¿Eh? aventura narrativa correcto pues te voy a poner te voy a poner ya mismo a ver lo ¿Qué? que veis pues vemos un ojo un ojo aquí Venga. eso es para que guiñes el ojo ¿eh? supongo ¿no? eso es en este juego se puede jugar con mandos pero la gracia está en jugarlo sin mandos y gracias al seguimiento ocular del visor eh, manejas lo que aparece en pantalla Que es una aventura narrativa En este caso veis un, met, eh, es esto? un Metródomo ¡Oh! Te me van a atascar oh. Metodromo bueno, ¿Eh? eso, Que te permite idea. Para ir avanzando en tus recuerdos Porque tú eres un alma fallecida ¿eh? Y te dan la oportunidad De revivir tu vida Y pues... Eh, tomar decisiones o dedicar más tiempo a ciertos aspectos de tu vida que no les hiciste mucho caso pues para conseguir así la salvación de tu alma ¿Eh? aventura narrativa en inglés con subtítulos que ahora no los veréis pues, para que no molesten en pantalla pero tiene subtítulos en, en español ¿Cómodos de y leer aquí, o qué? ¿Qué ¿Cómodos de leer los subtítulos? Sí, son cómodos de leer Bueno, aquí tenemos la primera la primera acción que tenemos que hacer. En este caso es seleccionar el ver esa plantita guiñando el ojo. ¿Eh? El que sea, ¿no? O sea, cerrar los ojos. Sí. De, hecho, es que, de hecho, he avanzado sin querer porque parpadeo sin querer. ¿Eh? Bueno, ha pasado el día en la playa. Ahora podemos decidir seguir estando aquí hablando con nuestra chica ¿eh? y hacerle caso. O, si parpadeamos, avanzaremos en el tiempo. No. Dependiendo de, de lo que hagamos, pues a lo mejor se salva nuestra alma o no. Okay. Y... Ahead, get... oh, Look at that. ¿Y soy un bebé? Yeah. ¿Me están grabando? Avanzar un poquito? Para que veáis que también se pueden hacer otras cosas. En este caso puedo mover esos cubos si miro en el punto S. ¿eh? Ajá. ¿Eh? Aquí puedo jugar, mejor dicho, tocar este pianito con mi mamá. O no hacerlo. ¿eh? Esto realmente es un juego muy curioso, eh, que estaba ya en versión plana, incluso para móviles. Ganó un montón de premios, pues bueno, por su originalidad y por su narrativa, por la historia que cuenta. ¿Eh? Se, que, comentan que se... Bueno, luego miraremos si tiene opciones. Pero es que me suena que se hablaba de que podía jugar también con con el mando para pasar la escena. Sí, se puede, se puede jugar con los mandos, ¿eh? perfectamente. La opción de jugar con el parpadeando... O jugar con los mandos tradicionales. ¿eh? Eh, en este caso, estamos manejando esta barquita girando, girando la cabeza. Gira la barca y va reventando burbujas. ¿eh? Esto sí que me recuerda al What the Bat. <risa> ¿Eh? Pero fijaros, ¿eh? me puedo entretener aquí jugando en la bandera, un ratito explotar burbujas. Y en este caso es con el movimiento de mi cabeza. Grande recuerdo. Bueno, voy a darle al Metrodom... ¡Oh, no me va a salir! ¿eh? <risa> que es, qué es mirar, mirar. Esa, mirar esa cosa, no? Que y, sí. y cerrar el ojo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mientras con nuestra vista podemos mover estas nubes... Uh -huh. Aquí ves que se van reventando. Nos el dice Guillotín que le recuerda a juegos como Rangi o Lance N de Gear VR que controlaba... Con, con la cabeza. Ya veis, estética pues de dibujos animados muy sencilla, tonos pastel. ¿eh? Es una aventura, digamos, agradable, relajada. ¿eh? Bueno, y que tiene que ser interesante, por lo menos, mmm, el, el verlo una vez, ¿no? Y dramática. Mira, aquí tengo que unir los puntos. Aquí, acá, la vista. Y hecho... Bueno, el barquito de antes, con bueno, mucha está imaginación. Bien. Está bien, que tiene interacción. ¿Eh? Te van contando una historia y tú participas pues, con estas pequeñas interacciones. Uh -huh. ¿Eh? y la ma Mi mami me está diciendo que soy todo un artista. ¿eh? Que me me cuadro y pintado. ¿Eh? ¡Oh! Y ahí podía, podía escoger entre... Tirarlo, ¿no? Una gavieta y tirarlo o no tirarlo. Eres malo. <ríe> Soy sí, malo. Venga, a ver, vamos a abrir este diario. Uh, así. A ver, así. Vale. Cuaderno o álbum de recuerdos, de fotografías. ¿Sí? ¿Eh? Como veis, no es el mejor juego para enseñar en directo porque, claro, no es trepidante. Te están contando aquí una historia en inglés. ¿eh? Bueno, pues nos hacemos una idea de, de qué va el juego. Pero sí que es un juego que para los que os gusten las experiencias originales, pues está, es más que recomendable. Porque yo creo que, no sé si vamos a ver muchas más cosas como estas en PlayStation vr 2 ¿eh? Ojalá que sí, que haya de todo. juegos de acción, de tiros, de zombies... Que haya también, pues, esta, este tipo de experiencias que haya de todo. ¿Eh? Sí, lo, es que es un poco más experiencia en el sentido de es poco más de una hora de duración, aunque luego lo puedas, digamos, intentar jugar de nuevo y hacer otras cosas. ¿Mm? Mira, oh, aquí voy a abrir un paquete yo lo he jugado solo un poquito esta tarde ay por dios, pobre gatito si le falta un ojo ¿Qué <risa> <tato esto? Joder. risa> pero te queremos igual sí, aunque <risa> <orgulloso> en el análisis sí que nuestro compañero Dark que le daba un 7 comentaba que, que, que, que parecía poco rejugable ¿no? que se echaban en falta más decisiones bueno creo que cuesta 15 urillos, sí, así que tampoco es eh, eh. mm. a ver, ah, que tengo que tocar el piano ah, mira, mira, que tengo que tocar el piano <risa> <Pianago>. <risa> <risa> me siento observado por, por, por el gato este que era virtual y por el mío en la vida real que está frotándose contra mis piernas que siempre tiene costumbre de salir cuando hago el directo <risa> <risa> siendo, está siendo esto realmente inmersivo Bueno, yo creo que, que, nos, que nos hacemos una idea ya, Gaby. Si, si quieres por darle... O sea, para, tampoco, tampoco destripad este mucho más. Ya vemos las mecánicas de interacción. Que no, no solo de guiñar, gente... o sea, cerrar el ojo. Sino también... Vemos que la gente está aquí por ver el polémico Switchback VR. Bueno, de mientras que te pones, precisamente voy a poner el, el trailer de lanzamiento de de Switchback, UR que es el que sí. han publicado hoy que este o sea, el que acabamos de probar eran 15 euros y, y este vale son 40 euros lo, el, precio, el precio que tiene aunque se podía precomprar y tal de antes pero eso, el precio final es 40 euros y, y ya está disponible este sí que este tiene este idioma es español es... doblaje si no me equivoco era tenía sí, tiene, sí. tiene voces en español exacto bueno, está ya. En teoría estoy. Todo despejado. ¡Viva el infierno! Vale, pues te voy a poner. A ver. Aquí vas a jugar sentado. Estamos viendo. Sí. A ver. Nos avisan aquí. Advertencias de que hay gore. Violencia. Vale. Eh, lo vamos a jugar desde el principio. Eh, mucha gente se ha quejado de que el juego tiene como poca resolución o poca nitidez. Lo que estáis viendo ahora efectivamente lo veréis con poca resolución y poca nitidez pero porque es un recuerdo digamos ¿eh? como en las películas cuando la gente recuerda y ve las cosas en blanco o sea, y negro eso suena, eso suena a la excusa o no, sí, no en sí. este caso estas escenas que ocurren dentro del, del tren ¿eh? pero ahora los vamos a montar en la, en la atracción que no es pues, bueno, más que una montaña rusa un tren de la bruja en el que vamos a tener que disparar, esquivar, y pasarlo mal, y pasar miedito a base de sustos ¿eh? Sí, son 10 niveles, digamos de 20, 20 y pico minutos cada uno y... He jugado yo ya los dos primeros, y este es el tercero, ¿vale? Este es un barco o algo así parece, ¿no? En el escenario, sí, este parece un barco, un submarino No sé si estáis viendo las pistolas, las armas. Sí, sí, sí, sí. Manos flotantes, No hay colisiones. Bueno, este juego tampoco. Bueno. Ya, siempre hay un detalle, pero que tampoco ya, es que sea ahí algo. Está bien que haya colisiones. ¡Ay! Ya me he dado un sustillo. <risa> ¿Qué tal, lo El... ¿Cómo se siente ay, ay, ay, ay, ay, ay. Supongo que no estás todo el rato ahí. notando vibración del vagón, ¿no? No, ahora mismo noto una pequeña vibración en los mandos, muy ligera, bueno, porque estoy muy parado. Bueno, algunas veces te puedes puedes escoger por qué vía ir disparando a una, a una señal, en este caso no. Uh -huh. Sí, eso como en el Until Down Rise of Blood, que fue el juego de lanzamiento de Bleach sí. Enviar 1. Y este digamos que es la secuela, aunque se basa en la antología esta de Dark Pictures, en, en la temporada 1, en los juegos que han sacado. Y han hecho este como homenaje, ¿no?, de, de todos los juegos que nos decía Gonzalo. Dispárale. ¿No puedes disparar o qué? No lo sé. Pero no sé si les hago nada, pero me ha pedido silencio, entonces yo no quería hablar. <risa> este... Sí, sí, tienes que dispararle. Sí. <risa> eh, no he comentado, la recarga es o dándole a un botón o agitando cuando se acaba hasta, hasta la munición. Tiene dos opciones, dándole a la X. Esto ya es decisión del tipo de juego que quieras hacer. Me refiero de la recarga, no que sea más difícil si tuvieras que hacer realista. También haber hecho una mecánica como el zombi, en Este, que, que tirabas abajo el cargador y tirabas abajo Yo, con respecto a, que, a si son gráficos de PlayStation VR 1, yo no diría tanto. Como mínimo son de PlayStation VR El tema es, no. si comparado con, con los otros juegos, Gaby, tú de verdad no no tan muy acusado. Ver, que, que, o sea, no, es sé. no. caos. Ah, sí. ¿Qué sí. juegos he jugado yo en PlayStation VR 2 ahora mismo? El Horizon Call of the Mountain... Es decir, unos graficazos impresionantes y el Resident Evil Village con gráficos más que impresionantes. es claro, comparado con esos dos, efectivamente, este pues, tiene unas unos gráficos inferiores a esos dos. Y que he probado. Sí, pero más que los gráficos es que se vea nítido en sí, ¿no? El juego como. Yo nítido de... lo veo. Yo nítido lo veo. Y es verdad que. Bueno, no son unos gráficos de un triple A, pero tampoco es se ve mal. O es un juego cutre como he leído por ahí. Aunque yo creo que tal vez la polémica que se ha formado es por las expectativas, porque en los trailers eh, daba la impresión de que se veía mucho mejor. Que han sido un poco engañosos. A ver si consigo. Bueno, cuando me llega aquí un personaje a la cara, cerca, en vez de matarlo, a ver si lo conseguís ver. Y luego de las dos fases que he jugado yo, pues. Dependía un poco de las zonas. Algunas gráficamente eran más llamativas y otras eran más osas. he visto una cosa, por ejemplo, muy putre y otra muy bien hecha. Un poco irregular. Sí, Vamos sí, a ver sí. esto, por ejemplo. Uy, qué mal tema, rollo. tema HDR, pregunta. Pues hombre, ya veis que el juego es bastante oscuro. Qué mal rollo da pasar aquí con estas manos, de verdad. La y el, el sonido por ejemplo ahí pues estoy notando como las babas, están cayendo las gotas. Me quedé aquí quieto mucho rato, ¿no? Vale. Pues por ejemplo vale, se ve el trailer. Sí, sí, ese, ese lo habíamos visto en fotos. Y... Y luego de cerca, pues eh, quizá no esté tan, tan, tan bien hecho como se ve en el tráiler. Así que, pues, no hay una solución al 100%. Vamos a ver este zombie. Hombre, mal rollo da. Mátalo, ¿eh? mátalo, no te vaya a matar. ¿Eh? Sí, también se ha hablado que quizá algunas animaciones no están demasiado burradas. ¿eh? Yo tanto como considerar que este es un juego de PlayStation VR 1, no diría. Podría ser mejor visualmente más impactante. Por ejemplo, estas me parecen un poco más cutres, estos marineros. Bueno, a desde de fuera no se ven mal. Pero claro, una cosa es verlo... No, no luego, lo... que decir, he, oído, he leído por ahí, se ve muy mal el juego. ¿eh? Pues no, ni mal no. y luego es lo que es es una montaña rusa es un juego sobre raíles. disparar darte sustos y una cosa que no sé si me tocará en esta fase que hay, hay rompecabezas que hay que resolver disparando unos rompecabezas con unas válvulas de gasolina que me ha, que yo creo que esto no estaba en el anterior mira nos dice Gonzalo mira. que no todos los escenarios se ven igual de borroso Tan, bueno Gonzalo, tú has jugado sí sí tú has mira. jugado varios tú has jugado tres los dos primeros y este, mira, esta también me suena. La enfermera o esa que ha salido del fondo, pues. ¡Sea! A ver, si ahora se ve un poquito mejor. Y no. eso, y coincide contigo, dice. Hola. <risa> un, un problema de expectativas porque el juego supera el primero, pero claro, nos habría gustado más. si no muerete, si veis círculos rojos es porque estoy en posición sentado es el guardián ¿tenía dificultad a todo esto? Uh, la verdad es que iba tan a saco que luego sí si que vamos a las opciones pero... será sí, era por saber si estaba jugando en fácil o algo muérete ya. Sonido tiene todos los sonidos de película de terror que os podéis imaginar, crujidos, violines que te ponen tenso. Y luego tiene una historia, ¿eh? No es Ah, sí, una, sí, de una hecho, arran argumenta. sí, arrancas en el tren. es la atracción precedida de tu padre, Había habido un accidente de tren. Y también coges otras armas, eh. Hay cajas especiales que si las disparas te dan pues metralletas, eh... Sí, como el primero sí, bueno, como, como el de Blaze: enviar uno. ¿Eh? Mm. Ah, no. Más allá de gráfico y resolución, pinta igual de divertido que el primero y la cuestión es que dé miedo y que esté bien ambientado ver, Yo creo que si os gustó el primero y sabéis a lo que venís, el juego os gustará Bien, a mí me gustó el primero A mí el primero me pareció muy divertido Era lo que era, pues como este, un juego sobre recadines de montaña rusa bueno, yo creo que fue la primera montaña rusa en realidad virtual que no me mareé. No, eh. Cierto, cierto. Es verdad que, que alguna cosita te podría citar no sé un si poco, pueden, ¿no? Pero, pero en general no. sé no. si por el director lo estáis viendo bien o, o mal, pero yo por ejemplo no, no estoy notando ningún tirón. Va todo muy fluido, que me parece fundamental para una montaña rusa. Ay, qué vertigo que está No, de momento parece que va bien. La oscuridad aquí con el casco, claro, con el OLED, con Ay, las pantallas OLED. Mira, ahí. Mira, tengo una minigun. otra arma aquí? Vale, dos miniguns. Una rata. Adiós. Ahora notarás diferencia supongo, ¿no? De gatillos. Sí, guau. Wow. La verdad es que oye, creo que ya se ha comentado mucho, pero la áptica... Eh, de los mandos y del visor <risa> es lo mejor si <risa> sí, eh, he cambiado de arma y al presionar el gatillo es muy diferente la sensación de manejar la pistola básica, la metralleta ahí la, las ratas hay que andar como que no te lleguen a ti desviándolas asustándolas o eso creo yo <risa> Muérete. Si me ha acabado ya las una metalleta. Una de las fases que me han salido las ratas, pensaba que no hacían nada, y ya, me han acabado matando. Hay que como que para que no te lleguen a, a la vagoneta. Bien, bien, ya te una talleta, ¿no Hay otra vez. Bien. No, pero lo que si sí estamos viendo de momento es variado en cuanto a lo que ofrece ¿no? O sea, hay distintos tipos de enemigos y de situaciones son 10 niveles, o sea que seguro que hay de todos los niveles son bastante largos ¿eh? Sí, ya nos decía Gonzalo que es de 20-25 minutos más o menos yo creo que más pero bueno, ver, aquí no puedes manejar bueno, ya depende también de lo máquina que sean ¿no? supongo bueno, hay, hay ciertos momentos que son de, efectivamente de rompecabezas de, de, de puzzles o de, no, o de tener puntería y de acertar a... Si sí, cada cosa te acaba rompiendo imagino te va dando puntuación, que se ve que la lleva en el vagón bueno, delante ahí. abajo. Vamos a ver. Pone que llevas un por dos de puntuación. Momentos de tranquilidad que preceden a la calma me ponen muy tenso. Algún Jumesker de esto. Ha <risa> divertido se ve, sí, sin Se escuchan sonidos por detrás, tienes tendencia a mirar por hacia atrás, a ver no vaya a ser que te salga algo. Uh -huh. Esto es como parte de arriba de un barco. No cierto Vale. Barco fantasma. Ghost oh, Ship. Sí. Y este es un señor misterioso que es como. ¿Cómo? Y al final de cada nivel hay como un. Bueno, pues como un jefe final o como un rompecabezas final que resolver. A ver. Ya estoy tenso aquí quieto. No sé por dónde me van a venir ni lo que. Hay una luz a la derecha o algo así, ¿no? Vo Voces en español, todavía no. está diciendo una... una risa. A ver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Da! ¿Qué haces tú? Ajá. Yo no me tires para atrás, sí, no me no, tiene poderes, vale, vale. Uy, dice Gonzalo que sigue sí que hay modos de dificultad, o sea que eso también, pues vale, hará este que, será que jefe, esta ah, será el jefe final, Mirando. está mirando. vale, marriles y tosigos, Vale, ya le has quitado la protección Ya está con las metralletas Pues Ahí molaría Lo de esto ¿Qué debería es? tener cooperativo metralletas? Sí, que aguanta balas. Metallista, metralleta, metralleta. Sí, sí, ¿no? Tengo un sí. Ahí, ahí, ahí. Creo que la has dado con la, la misma pistola o algo. Barril, me estoy explotando mal. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Digo yo. Me haga más baño. Hace ¿Sí? más copita. Uh. ¿Sí? ¿Sí? Seguro. La, ¿Sí? Te la has cargado, ¿no? Digo yo. Me la he cargado. Vale. Hay que agacharse. Bar. Sí, eso también lo tenía el otro, ese ¡Ay! tipo de, de mecánica de, de tal. Vale, y esto es el, era el final, era el enemigo final. Y ahora, pues iríamos a bueno, enseñar un poco oh, de, no. del siguiente nivel, ¿no? Que veamos cómo cambia. Ya. vamos a verlo. Pero la transición es así, o, o cambia la típica pantalla de, de final o algo con la puntuación. Bueno, es el sí, recorrido eso. que he hecho. hola, oh, <ríe> yeah. oh, lo que me Bueno, continuar. Ahí te marca todo. La, las bifurcaciones y cosas, ¿no? Entiendo, para que vea sí. un poco lo que podías hacer. Eso es, para que, la, para, para que puedas volverlo a jugar yendo por otro recorrido. Eso es nuevo, ¿no? Porque no, no recuerdo que estuviera en el otro. No, no lo recuerdo. Lo que pasa es que yo la anterior lo jugué pues cuando salió. Entonces ya es que no. No, por eso te digo. Yo también lo jugué cuando salió, en 2016. Lo que decía yo antes de decir, imágenes que ocurren en un tren, en hay un accidente y aquí, claro, que se ve todo borroso y tal, pero es un efecto, digamos, artístico. Este es el accidente que comentábamos, ¿no? Uff, por favor, soy por ahí. Entre el anterior, que era súper relajante, y este hay todo un mundo de diferencia. Vamos a ver del barco a dónde ah. vamos ahora. A ver. Bueno. Internitas en las pistolas no sé si da la sensación como si continúe el mismo tipo de vía o, o es que lo, como los colores son muy similares vamos ahora, eh... ahora por la carretera o qué si es <risa> uh, sí, ahora vamos por un por el campo un tractor un bosque un espantapájaro siniestro varios espantapájaros siniestros niebla alguna diferencia visual de, de, de no sé, con respecto al nivel anterior me refiero bueno, en este hay mucha niebla porque la escena es así, con niebla ¿eh? y es más abierto el otro era un túnel más cerrado de momento a ver cómo sí va. por eso te pregunto si más o menos si notas algo simplemente pues, yo que sé. no, si no, si no hay nada que puedo... te diga tal es que lo ves igual aquí he podido escoger ir a la izquierda o a la derecha Hacemos más en la niebla no estoy notando mucha vibración lo que es en el propio visor en los mandos sí que funciona muy bien la áptica eh... hombre es que aquí si se pudiera sonar esa... porque o sea, va todo el rato en el vagón debería estar sonando vibrando no, todo pues el sí, rato si entra muy fuerte el casco pues se me sale el corazón por la boca pero... <risa> bueno pues estos árboles no, son, no, no tienen las mejores texturas del mundo ahora bueno es, es, es, uh. visita cogido Ay, Dios. estoy esperando a ver si te no. sale algún enemigo no no se sí no, te, te iba a decir que llevamos ya media hora pues que me lleve un par de sustos más, porque seguro que se me ha hecho aquí la niebla. Ya han visto ahí una sombra, otra sombra. Pues... Pero es que yo oigo por dónde vienen. Eh... ¿Qué son enfermos, presos. ¿Qué son estos? ¿No, campesinos. ¿Qué son estos? Los psicópatas. No tienen cara por ejemplo estos enemigos pues son un poco, un poco allá no me me no van mal los zombies vale A ver. Respiro, que voy para abajo. ¡Uy! ¡Dios! <risa> Black Cat. El gato negro. Bar el gato negro. Joder, me gustaba vale, el gato, soy... Mira, mira, open. Esto tiene pinta de, de whiskería, ¿no? ¡Dinner! dinner. Que no me dice. Mm. Pues un dinner, restaurante americano estos de carretera. Ahí a la derecha. <risa> Momento de calma. Ya sabéis lo que significa esto. No parece que haya mucha gente. Open. Take out. Oye, pues un par de burgers para llevar. Unas patatas. <risa> Bolsita de ketchup, no te olvides. Oh. Ay Dios. Se acabó lo que. No bueno, sí que molar Con la oscuridad, como decía Gonzalo Que hay momentos de... No, ahora por ejemplo, todo? lo veo Todo completamente negro Me Y eh, no estoy viendo Vamos El famoso Mura este que yo en Resident Evil Lo he notado más, aquí ahora mismo no Realmente veo el negro muy negro la criatura esa Terroríficamente brillante Y realmente los negros son Muy negros Bueno, yo qué sé, los murcilaguillos estos Pues mucho miedo no dan, la verdad Pero claro, todo es ponerse ¿Qué haces ahí en medio de la vía? Quítate Bueno, si quiere cabí para que no sea 800 minutos Pero vamos a <ríe> chipar todo el fuego Sí, me voy quitando el visor Venga, 3, 2, 1 y 0. Venga, pues pongo de mientras lo que quedaba del trailer de lanzamiento que han publicado hoy de, de Switchback VR. Ya sabéis, no parpade porque hay escenas en las que cuando parpadean los enemigos avanzan. Creo que es así la mecánica. Y ya estoy viendo aquí también escopetas y algunos enemigos que hemos visto. Básicamente es un juego de, de disparos oh, no. sobre, sobre raíles con algunos rompecabezas eh, que no hemos visto en este caso en esta fase que he jugado yo. Ay, voy a dejar aquí el visor en el suelo. Bueno, pues Uf, y vuelvo al mundo real. Pues nada, si quieres a un mini resumen de qué te ha parecido cada uno y ya. Lo pues before your Ice, para los que os gusten las experiencias eh, narrativas, visto los premios que tiene, la historia parece ser que es una historia adulta e interesante, teniendo en cuenta la originalidad de su propuesta, de que se pueda jugar simplemente bueno, pues con el movimiento de los ojos, parpadeos, y el precio que tiene, aunque sea cortito, para mí es un sí, yo quiero más de estas cosas en PlayStation VR 2, en Quest, en PC, y en lo que haga falta, ya sabéis que a mí este tipo de, de experiencias de juegos narrativos me gustan yo creo que por 15 eurillos, por poco que dure pues oye un cubata y una hamburguesa quince pues ya está <risa> yo este sí sí sí no sí todo sí, el mundo pero sí una lástima que esté en inglés porque hay que leer subtítulos y eso pues bueno en Uber siempre es molesto aunque se lean bien pues la, la, gracia, la gracia es lo del tracking ocular para lo de parpadear pero como dices tú se podría jugar eso, con los mandos igualmente Hacia eso me, me habla de premios que tiene, por algo será, digo yo. ¿Eh? Mm, mm. Y, el, y con respecto a Switchback VR, yo creo que eh, es exactamente igual que el primero, con alguna mecánica más de rompecabezas. Si os gustó el primero, os gustará este. Si queréis un juego divertido para pasar el rato sin tener que pensar pones el visor a pegar tiros montaña rusa no va a ser mucho más creo que los niveles son variados yo los tres que he jugado han sido muy distintos he, he estado como, como un barro chino el barco y ahora por este bosque y hay ocho niveles más no o cuántos son Diez. 10 sí, diez, diez, diez. diez. son 10 son 10 niveles a mí uno de ellos me ha durado 40 minutos otros durarán media hora Pero bueno tampoco es una duración breve para un juego que además es rejugable, porque es de estos que lo puedes jugar de vez en cuando para poner a, a las visitas, sí, y yo no lo veo tan, tan mal, yo no lo veo visualmente tan mal como he leído por ahí. Ahora, tampoco es un juego que visualmente luzca, digamos, como un triple A. Se queda ahí en un, yo no diría gráficos de Prestigeon VR1, para nada, pero quizá tampoco son unos gráficos de PlayStation 5, que, que quizá es lo que busca la gente. Uh -huh. quizás, pues oye, pillarlo ahora por 40 euros si sois muy fans de este tipo de juegos y si no, pues oye, ya caerán que eso es lo que hablaba que si fueran 25 o 30 pues quizás molaría mm. más pero mm. son 40 euros pero oye, es lo que hay pero bueno, que yo que doy mi es... opinión de haberlo jugado una hora, el análisis lo tenéis en realidad virtual por Gonzalo, que se lo ha jugado enterito sí, tampoco y tampoco que es Gonzalo que haga bueno, creo que recordáis que tampoco que haga super hincapié de hostia, que mal se ve esto, ¿no? solo, no. Vale. Pues oye, pues buenas impresiones y buenos juegos, creo O sea, bueno, el otro es más experiencia no, que creativa, que sí. Pero no, yo, no. Yo, yo creo que también Ya veremos qué más sigue llegando De momento a PlayStation VR 2 A ver si llega algún exclusivo más O de momento múltiples Pero oye, estos son los dos últimos que han llegado Y nos vamos a colocar aquí ya Para, para despedirnos de... ¿Cómo, ¿cómo? <risa> Bueno, bueno eh, eh, pues te iba a preguntar que qué tal llevas PlayStation VR2? Todo bien, ¿no? O sea... Pues PlayStation VR2, yo las estoy disfrutando mucho. Estoy jugando con muchísima calma al Resident Evil Village. Me he estado como 8 horas en el castillo de Lady Dimitescu eh, Y sé que no lo he visto todo entero. O sea que hay gente que lo juego entero, lo de 8 horas. Y yo llevo 8 horas con el primer Ay, enemigo. No, a de mí 4... me duró más de 10. O sea, 10 largas, que no me acuerdo, pero. Por ahí. Y y bueno, tiene sus cosillas, porque no es un juego pensado para la VR desde, desde el inicio, pero hoy se ha publicado el, el análisis en la, en la web, le han puesto un 9, y yo estoy de acuerdo, es un juego sobresaliente, graficazos, variado, con sustos, pero no de miedo, yo creo que gente que tenga pues esa reticencia a jugar juegos de terror puro, yo creo que se podría atrever con, con este, porque hay mucha más aventura, más exploración y rompecabezas que por ejemplo el anterior, el 7, que aquel sí que era pues, bastante durillo a veces. ¿eh? Uh -huh. Y yo, bueno, las estoy las estoy disfrutando. O sea, esto se gasta la batería todos los días. Con eso lo digo todo. <risa> hay que cambiar. Pero porque los estoy usando. Bien, y... genial. Bien. Pues... genial. Pues hasta aquí llegamos hoy. Así que eso, que el domingo volveremos con la hora virtual. Yo creo que ya estaré el domingo. Y a ver qué no, que noticias ahí, ahí, que siempre hay mil cosas, mil cosas que ocurren. Pues ahí estaremos para contaroslas y para hablarlas con vosotros. Así que muchas gracias, Gaby. la semana que viene, más que la semana que viene, viene potente. Que viene, que viene. Pues hombre, <risa> vienen cositas que ya sabemos, como la, el capítulo 2 o el capítulo 1, como quieran ah, sí, llamar. Walking Dead, de, efectivamente. ¿Eh? ¿Eh? Pero tienen otras cosas más. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos vemos el domingo y la semana que viene con otro programa más. Ya sabéis que de momento solo estamos haciendo un directo entre tres semanas, aparte del, del domingo. Y seguramente sea los jueves, que es el día que salen los juegos, principalmente. Así que nada, hasta luego, gracias. Adiós.